Aunque todavía no está dicho que este dron furtivo o avión no tripulado más avanzado que está constru construyendo Turquía El dron que, del que estamos hablando es el dron de combate turco Bayraktar